Crear logotipos en Adobe Illustrator es un tema que me gusta enseñar muchísimo. Ya tengo adelantado el texto y es una Areal Rounded a 250 puntos. En este momento te vas a dirigir al menú texto y vamos a convertir en curvas. Vamos a hacer un pequeño zoom aquí, control y barra espaciadora. Vas a presionar la tecla C en el teclado donde vamos a cortar estos segmentos con un clic en cada una de las partes que te estoy indicando. Con la herramienta de selección activada te vas a dirigir al menú objeto, trazado compuesto, liberar objeto desagrupar llegue menú de vista vamos a poner previsualizar bueno te vas a preguntar por qué tanto lío porque hemos separado por objetos cada uno de los elementos que están aquí para completarlos o para llenarlos con la herramienta de la pluma dando clic lo vas a hacer una vez completada esta operación otra vez vamos a poner control y con la herramienta de selección activada nos vamos a dirigir aquí al panel de muestras y la vamos a canjear por este color este por este color y este por este color. Y ahora déjame decirte que viene la parte chévere de este ejercicio porque lo vas a duplicar este elemento. Y con la herramienta segmenta de línea vamos a dibujar una línea de arriba hacia abajo con la flecha negra, clic y arrastrar, shift M, alt, clic y arrastrar. Este segmento que está aquí ya lo tienes dividido, lo vas a crear un degradado en el panel de muestras con un clic. En el panel de degradado, el color blanco, la opacidad la vas a poner en 0 y la rotación en 90 grados. La voy a colocar sobre el objeto, si te ves que está quedando súper bien. Sin embargo, déjame decirte que en la ventana, en el panel de ventana, vamos a irnos a transparencia y vamos a poner la transparencia a un 40% y ahora un secreto profesional muy bueno. Como vamos a reutilizar este degradado, te recomiendo que trabajes con estilos gráficos, ¿ok? Con clic y arrastrar lo vamos a crear. Ahora vamos a trabajar cada uno de estos segmentos de la siguiente manera. Vamos a duplicar este elemento. Otra vez segmento de línea. Vamos a crear una línea que tenga la misma inclinación de este objeto. Con la tecla A en el teclado. Clic y arrastrar para colocarlo o ponerlo fuera del objeto que está aquí. Fuera del objeto que está acá. Muy bien. Una vez que ya lo tienes ahí con la flecha negra. Vamos a esto. Lo vamos a poner por la mitad. Clic y arrastrar. Shift M. Al clic y arrastrar. Ya tienes este objeto aquí liberado. Vamos a crear el degradado. Y ahora sí te da mucho más cuerpo esta presentación. Vamos a hacer lo mismo con la parte inferior. Otra vez la herramienta segmento de línea. Perfecto. Vamos a crear una línea. Igual para que conserve la misma inclinación. Con la tecla A en el teclado. Vamos a alargar. Esa línea para que salga fuera del objeto. Con la herramienta B. Eh, vamos a arrastrar esto aquí. Perfecto. Te está quedando muy bien. Clic y arrastrar. Shift M. Bueno, esos trabajos son repetitivos al clic y arrastrar. Ya con el tiempo te vas a acostumbrar muchísimo. Créeme que se te va a ser mucho más sencillo. Ya lo tenemos ahí. Ya te está quedando súper bien. Clic y arrastrar. Control G. Clic y arrastrar. Control G. Y clic y arrastrar. Control G. Ahora vamos a unir estos segmentos que están aquí. Y te va a quedar espectacular. ¡Wow! En este momento vamos a trabajar con la herramienta de la elipse. Y vamos a crear una elipse de 10 por 10 centímetros. Muy bien. La vamos a colocar sobre el objeto. Perfecto. La vamos a duplicar. El primer elemento, en trazo, vamos a poner 30 puntos. En menú objeto, eh, vamos a poner trazado. Bueno, lo vamos a convertir en de trazo a relleno con esta opción en el panel de muestras te recomiendo que trabajes con un degradado obviamente este degradado lo vamos a editar con doble clic vamos a cambiar por este color o quizás por este que te quede más llamativo, doble clic para canjear por este color o por este que está mucho mejor todavía el segmento que acabaste de duplicar ¿ok? tienes que ponerlo sobre el objeto sobre el círculo para que te quede más o menos por ahí con clic y arrastrar seleccionas ambos elementos y los vas a duplicar con Ali shift al mismo tiempo shift M al clic y arrastrar, ok, vamos a borrar este elemento que está acá y esto que está aquí es algo muy importante porque te vas a dirigir al panel de degradado y vamos a cambiar ese color, vamos a poner un negro en un controlador este lo voy a poner por la mitad, doble clic, blanco pero la opacidad va a estar en cero esto es muy importante y un tercer deslizador de color, obviamente con doble clic de color negro, pero al 100%. Si lo colocamos sobre nuestro objeto, sobre nuestro logotipo, te va a quedar así. Pero en el panel de transparencia te recomiendo otra vez que puedas trabajar quizás con un 40% o un 50% o un 60% de opacidad. Y el trabajo te va a quedar así, perfecto. Yo sé que esto te ha gustado muchísimo, por lo que te pido que me ayudes con un me gusta, comentes el video te suscribas al canal y actives la campanita porque te espero en el siguiente video. Chao.